¿Qué faltaba a los aumentos de la carne, el pollo, el pescado? ¿Se suma ahora la hierba? Fin de semana largo. Si te vas a juntar a tomar unos mates, tenés que contar con unos pesitos más, parece. Marisol Venegas, ¿cómo te va? Marisol, bienvenida. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Sí, chicos, ya ni mate. Queríamos animate, buenas noticias, ¿no? pero parece que. No respetan que... ni la Semana Santa para dar estas noticias. Sí. Bueno, esta historia en realidad comenzó a principios de semana cuando el gobierno, a través del Instituto Nacional de la Yerba Mate, autorizó un incremento inmediato del 52,9% a los productores de yerba mate. Pero no solo autorizó ese aumento, autorizó dos más inmediatos: uno para mayo del 4,7% y otro para junio del el 7,1%. O sea, que de acá a 60 días el precio de la hierba a nivel mayorista se va a ajustar más de un 70%, un 71,5%. Imposible tomar mate, para Pero en el invierno se toma más mate porque <risa> <es> <risa> Abrir Ustedes mate se ríen, en serio te digo. Ustedes se ríen, pero esto no es gracioso, porque claro, ante esta situación las industrias yerbateras, le dijeron al gobierno, eh, nosotros también, entonces vamos a trasladar el aumento a las góndolas. El gobierno puso la situación en el freezer, pero no por mucho tiempo más claro, la va a poder sí. dilatar. Hasta eh, eh, de un 40% se habla de incremento en la yerba mate, si es que logran las compañías un sí para este pedido que le han hecho al gobierno. ¿Tenés algunos han, precios de Han solicitado una reunión urgente con Matías tomolini mm. el secretario de Comercio, que se va a dar la próxima semana después de que pase eh, esta Semana Santa y habrá que ver si justamente se les autoriza a las compañías aumentar este 40%. Igual sí, bueno, un 40% es mucho, de golpe es muchísimo. Si les autorizan sí. este aumento del 40% se los paso en número. A ver. Lo que va a ocurrir es algo así. Yo ingresé a la tienda online de un reconocido supermercado de nuestra provincia. Promedié entre todas las hierbas que vendían por kilo. Sí. Y ese promedio me dio 870 pesos el kilo, las hay más baratas, por eso es promedio, las hay más baratas, las hay más caras. Y a esos 870 pesos, regla de tres simple, le sumé claro. el 40%, si se da el incremento vamos a estar pagando un kilo de yerba en promedio 1.218 pesos ah, próximamente. Plata. A todo esto, atención. Porque mientras el gobierno se toma su tiempo para responder y decirle a las compañías, sí, tienen una reunión con Tomolini la semana próxima, tal día, para ver qué les autorizamos, mientras tanto las compañías dijeron, no entregamos más a cadenas de supermercados, a o sea, mayoristas. Así que puede pasar que la gente vaya a los super y empiece a notar faltantes, que no hay esta marca, que no hay esta cantidad, que hay por medio kilo, que no hay por kilo. Va a pasar. Hasta el famoso que... acopio o... o... sí. Y lo que dicen las compañías es, no seguimos con el negocio no, no te vendo hasta, vendo hasta ver que si nos conviene. Exactamente, exactamente. Esto, esto ya es una decisión tomada, la no entrega a mayoristas y supermercados. Así es que podemos decir que lo que se está vendiendo hoy es lo que eh, tienen en disponibilidad en las distintas firmas. Pero a medida que eso se vaya agotando, los clientes van a notar faltantes. Muy bien, gracias Marisol. Hasta luego. Hasta luego.